Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde La Vida en China, aquí en un nuevo apartamento. Pues, saludos desde la ciudad de Shanghai, Feng Shian. Ahorita desde el nuevo depa, me acabo de mudar, me mudar hace dos días. Y les quiero hacer este video para mostrarles más o menos una de las actividades que se hacen cuando te mudas. Es, bueno, aquí está el de Pita este Poner tu internet Entonces, de hecho ayer fui a comprar Esto de aquí de Xiaomi Y este nuevo Router, está como en, bueno, obviamente Depende de las características y todo, pero este Para que se una idea, estaba en $100, $130 Estaba como en $15 Como en $15 dólares más o menos Y es para un espacio como este Que es de 89 metros Cuadrados creo, el de Pita Ya después se los muestro bien, pero Ahorita, este es el que me Estaban recomendando y bueno, la compañía que vino a ponerme se llama China Mobile Y lo bueno y lo que me gustó de este, de este trato es que yo de por sí tenía mis datos en el teléfono con China Mobile Entonces me dijeron que si yo quería el internet con ellos mismos era gratis Y me daban 200 megas eh, por, por ser gratuito Pero si incrementas la velocidad a 300 megas te cobran 10 yuanes más que no, es, que no es nada, es un dólar y medio más más o menos Es un dólar y medio entonces vinieron, eh, ayer fuimos a un mall a hablar, a hacer el trato y ya vinieron hoy a instalarlo. Entonces ahorita normalmente mi paquete de datos y que nunca tenía problemas con este de China Mobile era de 59 millones, yuan, 60 millones al mes que está como en 7, 8 dólares por ahí al mes. Y ahorita casi, casi por el mismo precio vinieron y me instalan aquí el Wi-Fi. Entonces pues vamos a ver qué tal va a funcionar le está haciendo un rollo más guay famima ya yo famima ya guay famima ya guay guay guay Paga. guay A ver, vamos a poner mi password a ver, bueno, acabo de poner mi password, vamos a probar mi computadora primero en el app Este ustedes no se fijan del acabo de mudar, entonces todo está hecho un relajo A ver, vamos a ponerle es el número teléfono. Ah, ok. ¿De tu teléfono? Sí. Ah, ok. Ah, yeah. okay. So ok, ok. Ah, que ir a Wokanshan y que... Ah, Antonio Network. Ya, ok. Yeah, okay. Perfecto, ya quedó. Join, me pide el password. Bueno, ya okay. abrió el banco, entonces... Perfecto. Las páginas chinas ya abrieron. Vamos a poner lo que es el VPN. Y del VPN ya nos conectamos al país de Estados Unidos. Aquí puedes escoger varios, vean. De una vez les enseño. China, México, Suiza, Londres. Ok, entonces con esto ya puedo entrar a Google. Y vamos a poner, por ejemplo, a Google. ¿Está hola. Oh, ok, 诶,你的名字是什么? 你的, bueno, pues ya quedó en cuestión de minutos. Bastante rápido. Y bueno, pues ya me, dejó aquí, ya me dejó aquí su WeChat. Este. Pues a ver qué tal, vamos a probarlo. Pues así el rollo. Después les mando más updates. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Y saludos. Después les mando video del, del DEPA y toda esta zona de acá. Pero ahorita solo fue por. Para lo del internet. Bueno, es que estén muy bien. Saludos y nos vemos hasta la próxima.